PRIXLINER de tiktok me quedo alucinado soy luis de Prisline. me meto a tiktok y me quedo alucinado de los abogados que pululan por aquí una que dice que repoblar solo es para los europeos o para los españoles luego ella es muy defensora de migrantes pero luego dice eso y eso es falso aquí repoblar puede repoblar cualquiera puede repoblar cualquiera el repoblar no tiene nada que ver con la situación administrativa irregular de un emigrante. Puede uno repoblar estando regular o estando irregular. Puede repoblar un europeo, puede repoblar un español, puede repoblar un argentino, un mexicano, un colombiano. Cualquiera puede repoblar, Señora abogada. De momento no digo su nombre, pero voy a estar vigilando aquí en TikTok que me he quedado alucinado. Y luego hay otro que te dice... Que encima le hemos recomendado en el grupo de los 28.000 Prislines en Telegram que estáis todos invitados, que dice que cuando te deniegan el asilo, que no hay que pedir medida cautelar de seguir trabajando, que solo con recurrir lo suficiente. Pues señor abogado, es muy recomendable pedir la medida cautelar que solo le lleva un poquito de trabajo de dos líneas de texto o tres en el mismo recurso pidiendo la medida cautelar y así su cliente va mejor más asegurado, porque igual se lo den o igual no se lo den. Entonces, PRIXLINE de TikTok, solo os quiero decir que, bueno, que está muy bien que haya un ecosistema, vinimos en PRIXLINE a romperlo, pero que muchos de estos no tienen mucha idea y lo único que quieren es sacaros asesorías. En PRIXLINE lo hacemos todo de forma gratuita, de forma altruista y de hecho invitamos a muchos abogados que consideramos buenos, pero de verdad que me he quedado esta mañana alucinado. Digo, voy a hacer un vídeo exclusivo para TikTok para avisar. A la audiencia. Muchas gracias, Prilines. Seguimos en Telegram, seguimos en TikTok, seguimos en YouTube y donde queráis. Un fuerte abrazo. Os habla Luis desde Madrid de Prisland. Saludos cordiales.